No, él. yo no sé, yo no estaba, ¿no? ¿Pero ¿Qué le, di ¿Qué le dijo él? Que esa fue a Descoimado de, a, de la TECRUSE a. Acá hay un celular que tiene, porque no había luz, vivía. Entonces, el muchacho le tiró por atrás. Yo no una a hablar por atrás, a un amigo de él. Eran amigos, no sé qué le hizo. ¿Eran amigos, ellos dos? Claro. ¿Y entonces? Bueno, que hay que buscarlo de que que esté porque eh, eh, está operado. Más, Pero, buscar. ¿qué tipo de problemas que usted sepa tenían ellos aún no, siendo? No, nunca, no, que yo sepa, no. Ustedes o sea, son amigos míos. Luego lo de un gato con mío. ¿Por dónde fue la puñalada? Atrás. Una, el espalde, sí, son. con eso yo la dio una atrás y el brincó, le me pegó otra ahí, otra aquí y otra por aquí. Si quiere, puede ya ver cómo es que está? puñalada tiene él? Tiene como tres o cuatro. ¿Qué hace su hijo? ¿A qué se dedica a él? Ey, ey, ey, no, porque él vivía aquí en el, conmigo en Villa Tapia Pero él tuvo un problemita y yo lo mandé para allá para Yo vivía para allá Y yo lo mandé para allá para otro hijo que yo tengo Entonces se fue a poner un amigo De la abajo de, le dieron Tenía como 15 días para allá ¿Eso fue entonces dónde fue que ocurrió eso? En La Tres Cruces ¿Dónde La Tres Cruces? De Montellano Saicedo Pero él es residente en Villa Tapia Sí ¿Cómo el nombre del completo? Jonathan Pichardo No, yo no sé, yo notaba, no estaba. Pero Pero ¿Qué le dijo a él? Que esa fue a Escoimado de, de la TECRUSE a. a, a había un celular que tiene, porque no había luz, Nate vivía. Entonces, el muchacho le tiró por atrás. Yo no una la por atrás, un amigo de él. Eran amigos, no sé qué le hizo. ¿Eran amigos, ellos dos? Claro. ¿Y entonces?